El día de hoy va a ser un intensivo de mecánica y este video le va a servir a cualquier persona que se haya comprado una bicicleta nueva y tenga que hacerle los primeros ajustes después de las primeras andadas intensas o a toda aquella persona que tenga una bicicleta hace un tiempo y le quiera hacer algunos detalles. Las ruedas Aro 29 son ruedas que requieren más cuidado por el simple hecho de que son más grandes. Este sonido... No es lo mismo que este sonido. Todas las bicicletas se asientan en sus primeras salidas y con asentarse me refiero a ajustarse, acomodarse y en estricto rigor, soltarse, <ríe> seamos bien sinceros. Esta rueda como escucharon se acomodó, soltó, pero ningún radio se soltó y la rueda sigue girando derecho. Así es que esto más que una centrada o un arreglo, va a ser un reaprete de los radios de la rueda trasera. Algo de ciencia tiene. Vamos a tomar de referencia la pared del neumático acá y acá, para ver que si alineamos eso, vemos los radios a este lado aún, ahí están. Si hacemos lo mismo al otro lado, con ese pedacito de neumático que vemos allá, lo alineamos acá, lo único que vemos es piñón. Eso significa que los radios de este lado están más horizontales y los radios de este lado están más verticales. ¿Por qué nos interesa eso? Porque estos radios ya que están más directos a la llanta, en plano vertical, cada vuelta que le demos va a afectar mucho más la tensión de la rueda. Esto no va a ser un tutorial desangrado, san... de esto no va a ser un tutorial descentrado. ya hemos visto eso en el canal, nada muy emocionante tensar radio por radio, así es que, time last. No me considero un experto para centrar ruedas Pero sí me considero un experto para inventar pues, Este pequeño pedacito de masking tape Lo voy a poner acá para que me haga la vida más fácil Voy a mirar desde acá arriba Donde está muy centrada la rueda y el neumático Para tener una referencia Y esto lo vamos a poner acá ¿Quién quiere un centrador casero Cuando tiene un pedazo de masking tape? Los radios están mucho más tensos Si no fuese perfeccionista la dejaría como está, pero... Esos 3 milímetros que se mueven ahí de lado a lado... Sé que se lo puedo sacar, se lo voy a sacar, déjenme sacárselo Suficiente para mí Estoy seguro que si hubiese hecho esto con la x One en sus tiempos, mi llanta trasera no habría terminado como terminó. Pobre llanta trasera. Esperemos que esta no le pase. Tenemos una lista larga. Tuve la mala suerte en el transporte de que de que algo tiró a cortar mi, mi piola de cambio. La verdad no me preocupa mucho mientras, mientras esta parte esté sana. Así es que... Para que no se vea horriblemente atorrante. Listo. Este es un nipple, creo que lo mostré rápidamente en el otro video. Funciona muy bien como... Topes de piola. O funcionaban. Como les había comentado, el embrague de mi pata de cambio no está increíblemente firme. Aunque esto aún así es mucho mejor que SRAM. Eh, de hecho, sabéis que Lo siento... Déjame, dame un segundo No está mal Pero si soy bien pastel Lo tensaría un pelito eh, Está mucho más tenso que cualquier embrague ram que tenga más de un mes de uso sí <ríe> Si alguien se acuerda del porrazo del Holo holo Esto fue uno de los eh... Uy, que la pata ¿eh? Parece que le caí encima la multa Tierra herramienta, <risas> Gracias por defenderme. Creo, creo que por sanidad mental no le voy a hacer nada, pero. Este tonto de aquí es. Es. Es. Es, es de 2,5 milímetros. Sí, es así de fácil de regular. Hermoso. Le di un décimo de vuelta hacia adentro. Como para que digamos que hicimos algo. Ya que estamos en la transmisión. Me estoy fijando que este límite de la pata de cambio Está perfecto en realidad Y este límite de la pata de cambio Este lo podríamos regular un poquito más El cambio ya pasó, no necesito que tenga ese movimiento extra Así es que busquemos cuál es el pernito Es justo el que está ahí al frente Claramente se ve el pernito que está haciendo de tope en la pata de cambio Así es que vamos a regular este Que parece que... También es 2.5 Le voy a dar un, un octavo de vuelta Un poquito más Voy a revisar que pase bien el cambio Y estarían regulados a la perfección los límites Para que no se nos vaya la cadena hacia adentro Ni la cadena hacia atrás Hay un video completo sobre eso Que a mucha gente le gustó Así es que voy a dejar un link sobre eso acá Cáchense, esta cuestión me tenía loco cuando recién la entendí ¿Escucharon eso? Ahora escuchen, con más velocidad... Es rarísimo, ¿eh? no, no, no entiendo, se supone que tiene... Se me ocurre que tiene algún tipo de embrague que desactiva los ratchets, pero... La verdad... no me impresiona, esperemos que no sea más mantención y que funcione. Como algunos saben, mis frenos venían... cambiados. Cambié los flexibles a la mala, simplemente saqué el nipple con cuidado, los cambié de lado y siguieron funcionando perfecto. Este tipo de frenos con respecto al sangrado me encantan porque son súper carne de perro, pueden perder una gota de líquido y no les pasa nada. Hay otros frenos que si le entra la más mínima burbuja van a empezar a tener un comportamiento inconsistente. Y ya que salió bien una vez, ¿debería salir bien dos veces? Así es que por mañoso que soy, este flexible me gusta que dé la vuelta por el lado correcto, que es el lado contrario, que, que haga esta misma vuelta que está haciendo el shifter. Así es que voy a probar, traspasarlo desde este lado del cableado interno hacia este lado del cableado interno. Y esta tapa, que está un poco deformada, voy a tratar de arreglarla con calor estos pedacitos de cámara los pusimos justo antes de ir a Lautaro que fue donde fuimos a hacer descenso funcionaron tremendamente bien para que los cables no se metieran para adentro pero ahora vamos a tratar de solucionar eso de manera más definitiva y esta es la pieza que viene un poquito deformada probablemente porque alguien no la puso a la perfección en un comienzo la perfección y entonces lo que pasó fue que en vez de estar cuadradita como esta, está abierta en esta punta, esta punta y esta punta. Si me preguntan a mí, esto puede tener una solución muy simple porque es un plástico súper duro, pero no hay plástico que pueda contra el fuego. ¡Ajá! Ah, mierda. <risa> Yo tampoco puedo contra el fuego. Ahora, eso se parece más a esto. Calza tan perfecto en esa ranura que cualquier punta que tenga se empieza a enganchar y no deja que entre. Así es que... Así es que sigamos quemándolo. Lo veo mucho mejor que antes. Ahora tenemos que lograr encontrar... Oh, esto no va a ser tan fácil. ¿Por qué hay una tapa tan grande y dejan tan poco espacio? Esto... Hacer lo que estoy haciendo en este minuto es arriesgar las cosas porque sí, pero quiero dejar mi bicicleta ordenada. La vuelta debería alcanzar a darla porque se está dando una vuelta ridícula, carrera. Me la juego. Ah, Me la Hablé con el Matías de Cross Mountain sobre el tema de los frenos y le preguntaba cómo lo hacen cuando venden las bicicletas y me dice que o la retiran en la tienda ya con el tema de los frenos corregidos o le avisan a los chicos que tienen que llevar la bicicleta a que la armen en un mecánico para que si es que los frenos vienen dados vueltas, eh, no tengan problema con hacerlo Ya, estoy mintiendo, esta pieza, este nipple, no sale de acá No soy un experto en frenos, acá ya me estoy, me estoy empezando a arriesgar Este nipple está apretado contra el flexible a presión, no, no me va a dejar así, no, no voy a poder hacer lo que quería, porque tendría que comprar una de estas piezas nuevas para cortar el freno ponerlo y no, demasiado hay que saber cuándo parar no vale la pena arriesgar el freno y las andadas que se vienen por un detalle tan chico ahí te quedaste esto es un freno tipo chimano son la pata. No, no son tan. No, no muerden el disco tan fuerte como los chimano en el comienzo, o sea que modulan más. Pero tienen la característica de que se sí, funcionan. tienen un espacio para no tener problemas de aire. Así es como pueden sonar los cables dentro del tubo si es que no los aprietas de alguna manera. Ahí sí. Son hermosos. En vez de estos pedacitos de cámara voy a poner un poco de cinta doble contacto directamente en esta pieza Para que agarre el cable y no lo deje ir nunca más ah, Un detallito, pero ese detallito hace que tu bicicleta no suene Cuando tu bicicleta no suena sientes que estás andando arriba de un Ferrari Oh, qué lindo quedó Perfecto Ahí ya no suena Corte acá Y este es otro acá muy bien. ¡Ah! El dropper lo voy a meter para adentro todo lo que pueda, porque el cable está súper largo y el freno lo justo y necesario. Y mientras atajo todo esto con mi mano por el otro lado, voy a poner este acá. <risa> esto no está fácil. ¡Ugh! Que entre el hilo bien, porque este hilo debe ser ultra delicado. Muy bien. Para seguir silenciando la bicicleta, veo que... Este no está tomando con el cuadro en ningún minuto Este está dando juego por acá adelante, así que no me interesa mucho Estos dos podrían estar unidos acá Y un precinto reciclado, es todo lo que necesitamos Eso puede ser todo, eh igual vale, es grande el precinto, bueno, no, está súper Winsha adelante, mostrando la Winsha. Ya, eso es todo Con esto no fue mal Sonido... Sonido cable no fue bien Sonido cadena... No, esto no lo hemos hecho Pensaba... De... Esto me opre... Esto puede funcionar bonito Voy a ser el primero en contarles Que si bien me gusta Que traiga esta protección No estoy de acuerdo con que sea De plástico Así es que voy a intentar algo distinto y a ver, Además lo encontraba medio corto Así es que lo, lo extendí con cámaras Y sin doble contacto Una cuestión muy horrorosa Vamos a intentar algo nuevo acá ¿De dónde te agarro? Acá está la cabeza de la Por este lado puedo reciclar la mitad del precinto. Y fuera con todo el sistema Ya, no es tan plástico como pensé pero... sí Suena Shit! Esto... oh, oh no, no! Esto hace de guía para lo... para el cable Acá Va ahí dentro ah, No nos vamos a poder deshacer del del todo Vamos a aprovechar de limpiar un poco acá Tenemos que tomar una decisión sobre qué es lo que vamos a hacer ¿Protectora o no protectora? ¿Por qué no eres de goma? Habría sido tan lindo que hubiese sido de goma y con una superficie rugosa o algo Pongámosle a esto un algo, a ver Lo, lo encuentro corto, weón. Bueno. Lo encuentro corto de verdad El loco llega hasta acá Y acá la cadena todavía pues Lo intenté, créanme, pero no vamos a tener que usar precintos nuevos. Ahí Aquí debería sacar la rueda, no bueno. oh, me da flojera. Está bonito el protector en verdad, pero. El material, bueno, El material es el que me. Y te fuiste para atrás. Y acá. Y te fuiste para atrás. No lo dejé más apretado. Ya. No quiero que suene. Tomemos una prueba de, de audio. De.. Eso. Este neopren lo compré para ponérselo a la rueda en sus tiempos. Desde entonces que no lo he ocupado. Aquí, con cinta doble contacto normal, porque esto es una prueba de concepto. Si es que funciona bien, le pondría feliz eh, cinta doble contacto de buena calidad. O sea, de mejor calidad. Est Estas cuestiones son brutales. Veamos que aguante. Paciencia, la madre de todas las ciencias. Uf, ¿Qué les puedo contar? Me han preguntado mucho qué pasó con la x One y no ha pasado nada con la X-Quart One, esa, esa bicicleta me la regaló el Mati y el Diego el término, regala, el término regalar es algo que se malinterpreta un montón porque finalmente llevamos con el Mati y el Diego trabajando cuatro años juntos la primera snap, como algunos saben, hace muchos años, se mencionó en algún video que yo me la compré con descuento. Y no fue un gran descuento, pero fue lo mejor que pudo hacer el Matías en ese minuto, cuando empezamos. Y yo se lo agradecí un montón, porque por algo empezamos. Ha pasado el tiempo, han ido bien las cosas, eh, ellos han hecho las cosas bien, yo he seguido haciendo mi pega lo mejor que he podido. Y consecuencia de todo ese tiempo de trabajar juntos, de ellos, tratar de preocuparse por sus clientes De yo tratar de subir buen contenido a Youtube y tratar de enseñarle algo a alguien más Compartir ideas y cosas cuando, En mi opinión cuando compartís eh, conocimiento y tratáis de ayudar a la gente sin pedir nada a cambio hay, hay, hay energía en este mundo que de una u otra manera se devuelven y, y se han devuelto de una u otra manera. Yo Nunca busqué tener bicicletas gratuitas que me entreguen bicicletas de esa manera. Ha sido una locura. ¿En qué estábamos? La X-Juer One fue regalo de Matías y Diego. Y esta bicicleta con otra que ustedes todavía no han visto fue intermediación de Matías y Diego para que Polygon me la enviara. Polygon directamente desde Indonesia ¿Para qué lo vamos a poner? Todo? Yo lo pondría porque, así Esto es prueba de concepto, no te calientes la cabeza Simplemente habla A todo aquel que quiera juzgarme porque la gente de repente me regala cosas los motivo a que se pongan a trabajar cuatro años en una plataforma en la que ustedes quieran y que le metan su tiempo y su esfuerzo <risa> Debo decirles que en un comienzo, YouTube me pagaba 3 dólares mensuales Después de unos meses, 6 dólares mensuales Después de unos meses, 12 dólares mensuales Y así va la cosa No es fácil, pero es, en mi opinión, algo que vale la pena y te deja mucho más que una bicicleta gratis Cachate cómo está quedando esta... Oh, esto, esto, esto... Mira, mira, mira lo, lo estoy como poniendo un poco a la rápida Pero creo que esto va a quedar brutal Y si funciona con esto, Funciona con cualquier bicicleta Y eso es lo lindo sí. El otro día un amigo me decía Compadre, vaya a andar unas bicicletas Que no debería estar andando A las velocidades que andáis y, y por qué así esa weá Si se te puede partir en dos la bici Y te vaya a matar y digo, ucha, Igual le tengo cierta fe a las bicis, las siento cuando son blandas, las siento cuando son más rígidas um, y de alguna manera hay que descubrir si es que la bicicleta es buena o no si es que a alguien le puede servir esa información, creo que el riesgo vale la pena esto está esto está profesional, me habría encantado ponerlo sin esto pero no tenía como agarrar el cable, y la prueba de rigor díganme ustedes, yo creo que ahora no va a sonar nada ¿dónde está nuestro checklist? Flexible frenos esto, fallamos ¿bici nueva? no entiendo por qué anoté eso ahí el ajuste de la dirección lo hice el otro día Rapide la suspensión no, eh, un día vamos a hacer un... vamos a hacer un video desarmando el cuadro para que vean cómo se desarma un cuadro esto lo vamos a ver más adelante limpieza suspensión lo tengo que hacer ah no, pues ahí está, sonido cadena muy bien ¡Uy! hoy oh, Estaba pesa en puro sticker, ah, Gracias, Andrés, Me tiene muy bien abastecido para regalarle stickers a los chicos. Como les comentaba, esta bicicleta venía con algún tipo de, de laca o algo. Esto se siente limpio. Acá abajo hay como una. algún tipo de cera. Y yo, yo creo que es para los viajes en container. Para la, la sal del mar. ¿Y esto? No se desperdicia jamás Jota <ríe> Muy bien No es que sea narciso <ríe> Es que... ¿Para qué lo voy a votar si...? Hay <ríe> stickers pegados por todas partes Cáchate ahí atrás el basurero, bro. Esto lo vamos a votar. al toque Así es que vamos. voy a limpiar ahí Algunos pensarán que me estoy desviando un poco del tema del video Pero los stickers hacen que tu bicicleta ande más rápido Así es que... Por segunda vez... ¿Lo quieren ver? Hay que buscar alguna referencia de la bicicleta donde el sticker calce para que se vea como que es parte del diseño. Eso está perfecto para mí y no me caliento más la cabeza, en verdad. Ahora sí no se despegar Voy a hacerle la limpieza habitual a las barras de toda pieza que entre dentro de otra. Llámese las dos barras de la horquilla, la barra del shock, shock. y la barra del dropper. Así es que un poco de alcohol en esta toalla, que no está muy limpia, pero vamos a repasar esto porque no está muy bonita la situación acá. Y esto es lo que nos va a ayudar a que tengamos que hacer menos mantención entre periodos. Las borras de la horquilla, sacar la suciedad. Esto lo hemos visto 20.000 veces en el canal porque es un tip que repito y repito. E y algo que tengo que decirles ahora mismo es que... Esta no es la tapa de acá, este es Silicon Shine y sale específico que es para barras de la horquilla, barras del shock y este tipo de uso. Por favor no vayan al home center y compren silicona para autos porque no es lo mismo que esto. Esto lo venden en Cross Mountain, no sé dónde más lo venden, pero es, es, es el producto correcto y no es costoso. Creo que vale alrededor de 10 mil pesos, que serían como 15 dólares. 15 dólares más un poco de alcohol y que tus suspensiones queden trabajando como trabajan después de esto. Ya, esto no es un reglamento para Silicon China, es simplemente la hora que ocupo. Hace calor. No puedo creer que estoy diciendo eso en Temuco por primera vez. Esta botella de alcohol me ha durado tanto como me ha durado el Silicon sí, GEN Se limpia Se limpia <risa> Y esta barra Después de eso Un poco de esto Esto huele a cherry pop Pero te resto que es igual de tóxico que la otra cosa, así es que... <risa> La, la próxima vez no voy a echar esta vaca adentro ¡Oh! ¿Qué he hecho? Me voy de acá por un rato ¿En qué nos quedamos? Ah, Esto, esto me lo regaló uno de mis patrones, son lo máximo Y este blanco voy a intentar de que quede para uso exclusivo del... ¿Son dos? ¡Bien! Recuerdos de Chillán. Eh, este blanco voy a tratar de que quede para uso exclusivo de silicon shine porque la verdad es que tener un paño limpio es una buena idea. Todos mis, todos mis paños terminan Todos mis paños terminan así. ¡Oh! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A ¿Dónde está la lista? Detalles frenos. Esto no lo íbamos a hacer hoy día. Sí, soy, represento a las personas con déficit atencional Este era el problema Y algo que se me ocurra para que esto quede fijo mm, Vamos a intentarlo más sano Y vamos a ver si funciona Un poquito de Loctite del azul Gracias William Wallace Este no tenía problema pero ya que sabemos que puede ocurrir Vamos a tirarle un poquito más de Loctite al hilo que está allá adentro. Cortamos la puntita Muy poco... Muy bien. Una gotita... Uh, casi, casi. Esta es mi mano izquierda o oh, mi mano izquierda realmente tonta. Uh, ahí veo una gotita. Y lo vamos a meter para adentro de vuelta y le vamos a hacer exactamente lo mismo al otro. Y esperemos que funcione más consistente. Espero que esto solucione el problema porque, si me preguntan a mí, es, es una ridiculez. El freno funciona bien, el, es simplemente el, la regulación la que. Gotita. Y de vuelta a tu posición, cachale. Como en, el, en el caso de que el Loctite funcionara, hay que dejarlo en posición y dejarlo estar porque si no. Por ahí, bro. Está realmente incómodo para probarte Se siente bien Mientras tuve estos pedales En la TRIP ZZ Perdí eh, Perdí este pin Así es que lo vamos a reemplazar Nada, nada, nada Complejo Si sí es que encuentro los pines Quizás que Polygon ni siquiera se entere <risa> Permiso Muy bien es más corto. Ah, no, estos se meten hasta, hasta abajo. ¡Loctite! ¡De nuevo! Ahora sí, y te fuiste para adentro. Hasta por ahí. Muy bien. Esperemos que se apriete. No voy a ocupar la bicicleta hoy día porque ya es tarde, así es que. ¿Cómo vamos con esto? Sticker, está listo. Pedales. Esto, ¿Por qué anoté esto? Esto es un spoiler. <risa> esto. esto, esto no, ahora sí. Flexible los frenos, fallamos. Eh, este, quizás, quizás le pongo un token al, a la, al amortiguador trasero, pero no lo voy a hacer aún porque tengo que regular mejor el sac. La bicicleta es progresiva y me ha acomodado un montón. Aguanto unos golpes brutales. Pero, soy una persona que de repente le cae... ¿Dónde está la tapa? De repente le cae duro encima estas cosas. Y si bien aguanta un montón, mira, aguanta mucho más que la Snap. Y sobre la x square One, la x square One también era progresiva, pero no era tan progresiva. Pero recorría 2 centímetros más. Esta N9 recorre 16 y la Polygon recorría 18. Una bicicleta no tan progresiva con más recorrido podría ser equivalentemente igual de fácilmente... ¿Qué estoy hablando? Podría ser prácticamente igual de difícil de fondear que una bicicleta con menos recorrido que sea más progresiva. En eso estamos ahora. No es tan fondera como la Snap. La Snap era, era bastante lineal, pero aún así estoy barajando la idea de meterle un token pequeño. O, si vamos a hacer las cosas mal, hagámoslas como la mierda y metámosle el token más grande que lo podemos poner. Ese token lo vamos a imprimir con esa impresora. Volviendo al tema, eh, creo que estamos. Este era el cuadro. Los tubulares, creo que no los voy a hacer hoy día. Limpieza la transmisión tampoco, el detalle de los frenos, el detalle de los frenos ya está hecho. Los flexibles de los frenos fallamos, pero ya me quiero olvidar de esto. El token de la suspensión ya se lo acabo de comentar y creo que estamos listos por hoy día. Muchas gracias Baxter. Algún día vamos a hacer un video sobre ti. <risa> <risa> ¡Qué bonita, Lul! ring, ringo, ring, ring! Llegamos al punto en que nuestra bicicleta ahora está suave como la seda nuestra transmisión está bien regulada Debería zapatear mucho menos porque pusimos un tope para la cadena y regulamos un poquito la pata de cambio nuestra rueda trasera no va a explotar porque ya la apretamos todos los radios los pines de nuestros pedales están todos nuevamente en su lugar los frenos no deberían desvanecerse a menos que el Loctite no funcione está por verse la bicicleta está limpia, los stickers están más rápidos que nunca y... y dejé arriba de la mesa todo lo que ocupamos para hacer esto realidad ocupamos desde nuestro confiable centrador de ruedas hasta... esta no la ocupamos ahí ¿eh? hasta el tirarradios, el neopren, la tijera, un cuchillito silicon shine con el alcohol de farmacia unos pedacitos de cámaras. Ah no, finalmente ocupamos cinta doble contacto. Una llave Allen de 3 milímetros, me parece que es esto. Este, si este es 2,5, este debe ser de 3. Esta no lo ocupamos, la acabamos de sacar. Boli. Una llave de 8 milímetros para lo que no logramos hacer con los frenos. Un encendedor. La cortante. Cinta aislante o cinta eléctrica. Una una pinza para despegar ese material un poco de Loctite un paño más sucio, un paño más limpio un trípode un lápiz para tachar todo, lo cual se sentía muy bien, así es que... así es que creo que eso es todo por el video de hoy si es que te gustó este video sobre la mantención express que le hicimos a esta bicicleta hoy día Dale un like, si tienes algún amigo que se haya comprado su bicicleta hace poco y se le esté soltando completa porque se ajustó o algún otro amigo que tenga su bicicleta ya con uso por completo, compártelo este video para que pueda ver algunos tips de cómo puede mejorar algunas cosas y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Quiero puro andar